Es exclusivo ay. para la zona urbana, online.net. la ciudad de con de la bebiendo a mi lado. Yo, yo. yo estaba de y al otro día. Yo, yo, yo. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, Ay, que resaca. Ay, ay, Creo que voy a Mamá, no hay una sopa de sobre ahí Y yo en un lío Me metido la mujer de pana mío Borracho, se lo Borracho, se lo Borracho, se lo Borracho, se lo Borracho, se lo Ay, que resaca Ay, te, que resaca Ay, resaca Que resaca Que resaca, que resaca, que resaca Yo estoy resaca, yo estoy resaca, yo estoy resaca. No me vale estoy resacado, yo estoy resaca, yo estoy resaca. Creo que voy a, creo que voy a. Mamá, no hay una sopa de sobre ahí. Una resaca, una mujer preña. Todos los síntomas de ella te da, todas de cabeza, vomito y mareo. Yo sé para lo que me dio un mareo, me dio un mareo, me dio un mareo, me dio un mareo, me dio un mareo, me dio un mareo. Ay ay ay Eresaca, Eresaca, saca Eresaca, Eresaca, Eresaca, Eresaca, Eresaca, Eresaca, ay ay, Eresaca, Eresaca, Eresaca, ay, ay Eresaca, Eresaca, ay, Eresaca, Mamá, no hay una sopa de sobre ahí. Suelto vuelto, es resacao, mentira, el productor, yo sé, produciendo, viajeros, son, estudio. Y te voy a mencionar la gente que está resacao. CH está resacao, Leo Promocion está afuera, resacao, y Tabuera está resacao, el artista está resacao, William Bonilla está resacao, La Z está resacao,